La temporada de huracanes llegó. La CPSC tiene tres consejos para sobrevivir la tormenta. Primero, solo opere plantas eléctricas al aire libre, a por lo menos 20 pies de distancia de su casa. El monóxido de carbono no tiene color ni olor. Apunte el escape lejos de ventanas, puertas y respiraderos. Al comprar plantas eléctricas, pregunte por aquellas que se apagan automáticamente al detectar niveles altos de monóxido de carbono. Segundo, Asegúrese de que sus alarmas detectoras de humo y de monóxido de carbono tengan baterías nuevas y estén en buen funcionamiento. Tercero, instale alarmas de monóxido de carbono en todos los pisos de su casa y afuera de cada área de dormir. Mantenga a su familia segura. Este es un cordial recordatorio de sus amigos en la CPSC.